Bienvenidos a este video tutorial de cachema.org en el cual se va a profundizar un poquito en el programa GAMS. Los objetivos de este video tutorial consisten en realizar un pequeño recordatorio de los comandos aprendidos en los videos anteriores y se van a explicar y se van a dar a conocer eh, una serie de nuevos comandos. Bien, de esta manera seguimos con el video tutorial. Aquí se pueden apreciar las options que, como sabemos, no, no entra entre de los objetivos saber a qué corresponde cada una de ellas. Aquí tenemos title, en este caso yo lo he cambiado y se ha puesto profundización de gaps con On text OnText, text, que sabemos que es para textos largos y enunciados, donde yo recomiendo que se ponga el enunciado del título. Los comentarios que se ponen con un asterisco. ¿no? Recordemos que los bloques eh, fundamentales eran variable, que se puede escribir variable o variables con S o sin S, al programa le da igual así mismo se puede escribir también en mayúscula o en minúscula otro bloque era equations que servía para escribir las, las ecuaciones y los dos últimos eran model para decirle el, las ecuaciones del modelo que tenía que resolver y el último de los bloques más básicos era Solve bien, aparte de estos los siguientes bloques, para profundizar un poquito más en el programa que vamos a tratar, son los siguientes. El primero de los nuevos conjuntos que se va a definir es Set o Sets. Que eh, puede ir con S o sin S, con mayúscula, minúscula, etc. Este, esta, este enunciado Set sirve para definir conjuntos de variables o de restricciones. La, el modo de actuar con sets bueno, pues sería escribir set, eh, escribir el nombre, por ejemplo, vamos a llamarlo s y a continuación se puede escribir una pequeña descripción, pero vamos a poner, por ejemplo, variables agrupadas, como se puede observar eh, está en color azul, lo cual quiere decir que es una descripción del, de a qué se refiere el, el nombre del set, que es s, y ahora vendría la barrita y en la barrita pondríamos los diferentes eh, variables que se agrupan podríamos llamarlas pues I1 y 2 y 3 y 4 y 5 y pondríamos una barrita que es donde acaba y punto y coma entonces esta sería la manera de definir los sets los sets son muy útiles ya que cuando tenemos muchas variables nos permite agruparlas y simplemente logrando el set eh, nos supone un ahorro muy considerable de escribir ecuaciones, de escribir variables, etc. Eh, los sets también, si es una continuación, como una numeración, como tenemos aquí, un 2, 3, 4, 5, 6, se puede abreviar escribiendo 1 y en vez de una coma ponemos un, eh, el asterisco multiplicador. Entonces el programa lo que entiende con el I1 por I5 lo que entiende es que, el, lo voy a escribir aquí abajo como si fuera un comentario, es que ahí lo que tenemos es I1, I2, I3, I4 e I5, lo cual está muy bien si tenemos variables, las tenemos numeradas o las numeramos nosotros, porque eso se puede hacer, cada uno le puede poner a las variables el nombre que quiera, si tenemos 200 variables, pues no las vas a escribir todas. Tú simplemente escribes desde la variable 1 hasta la variable 200 y entonces el programa entiende que aquí estarían y 1 y 2 y 3 y 4 y tal, hasta y 200. Luego, eh, si tenemos, por ejemplo, dos sets, este en cambio, ese se llama S, este lo vamos a llamar T. Este no lo voy a poner en descripción y voy a poner que es de, este va de J 1. Hasta J200. Yo con mis espacios, que sabéis que soy un poco... a los espacios un poquito de orden. Yo lo recomiendo siempre y, y... En fin, eso que cada uno, pero yo lo recomiendo. Bueno, a lo que iba. Si él tiene el mismo número de variables y de sets, los... O sea, si tienes dos sets con el mismo número de variables, en vez de volver a escribir set, incluso puedes hacer escribir la siguiente enunciado que es alias, y abres paréntesis y escribes s, t, cierras y punto. Y coma. De esta manera el programa ya sabe que el, el, para el, el conjunto t tiene las mismas variables que el conjunto s. Bien, el siguiente grupo que vamos a definir son los parámetros o parámetros Se puede escribir con S o sin S. Y bien, este grupo sirve para... Bueno, está asociado a los sets o a las variables y sirve para tener en cuenta la disponibilidad o los requerimientos de dichas variables o de dichos sets. Por ejemplo, podrían ser eh, hacer referencia a los parámetros a los eh, coeficientes de las variables de las ecuaciones, por ejemplo. Entonces, eh, un ejemplo podría ser un parámetro eh, lo definimos como, por ejemplo, t del s, haciendo referencia a los sets s, ponemos que son los coeficientes de las variables, abrimos barra y decimos, bueno, pues para la variable i1... Tiene un valor de 5, para la variable i2 tiene un valor de 4, para i3 tiene un valor de 8, de i4 tiene un valor de 5 y de i5 tiene un valor de 1. barra y punto y coma. Y de esta manera tendríamos escritos los eh, coeficientes de cada una de las variables. También serviría, por ejemplo, para poner el valor de los de las igualdades de una serie de ecuaciones. Dijéramos que podría ser como las restricciones del problema. Otro enunciado importante corresponde a escalar o escalar, o escalar, perdón, que a lo que se refiere es, eh, sirve para indicar un número que va a declarar o a inicializar algún parámetro. De esta manera, por ejemplo, dijéramos v, con escalar llamado v, digamos que es el el límite de, no sé, de producción, por ejemplo, y su valor es de eh, 100. Lo pondríamos entre esto y punto y coma. Entonces, cuando, refere, cuando escribamos las ecuaciones, en vez de referir a 100 pondríamos v, ya sabemos que estamos refiriéndonos al límite de producción. Finalmente, el último comando que se va a estudiar en este video tutorial es el comando tabla, o table, que permite la introducción de datos de una manera muy sencilla y muy cómoda. Es muy útil cuando tenemos un sistema de ecuaciones, cuando tenemos varias ecuaciones, para poder introducir por ejemplo los coeficientes de, de las ecuaciones. La forma de operar es la siguiente, se escribe table o table, eh, la nombramos, por ejemplo a ah, ¿A qué hace referencia? En este caso sería ST, que son los Sets que tenemos. A continuación puede venir una descripción o no. Como se ve, se pone en azul. En este caso la llamamos matriz. Y ya viene la barrita donde se introducen los datos. Entonces, este sería la primera fila, segunda fila, tercera, perdón, columna, cuarta columna y quinta columna, porque como se puede observar en estos Sets hay cinco variables. A continuación hay que situar las filas. Puede ser tal vez un poco tedioso, pero es muy útil. Y esto es muy conveniente, eh, intentar dejarlo cuadrado, lo más cuadrado posible, para que los... para que quede claro, para que... El, o sea, quiero decir que quede, tiene que quedar el, el valor que se vaya a introducir justo debajo de la columna. De acuerdo con la fila, pero justo debajo de la columna. Entonces, aunque haya muchos espacios y se pueda alargar mucho, es conveniente hacerlo así para que el, el usuario lo tenga claro cómo se, se realiza. Entonces, por ejemplo, pues aquí pongamos 20, aquí 12, aquí 3, bueno, 1. 3 y yo que sé, 56. Seguiría rellenando toda la tabla. Y perdón, que aquí he puesto 4 y aquí 5. Y en fin, se rellenaría toda la tabla. Se pondría la barrita al final y, como siempre, punto y coma. Muchas gracias por su atención. Y si tienen alguna duda, pónganse en contacto con nosotros a través de las distintas redes sociales. Muchas gracias y un saludo.